Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos ya en escenario como siempre con nuestro invitado. En esta ocasión tenemos dos grandes amigos para conversar, dialogar en esta ocasión. Bueno, sería la segunda ocasión que estamos con nuestros invitados para seguir dialogando de una Bonita vivencia, historia de nuestra gente, de nuestra eh, tierra hermosa como es la provincia de Loja y especialmente del Cantón Espíndola, donde también nos estamos refiriendo a este eh, programa. Y por ende vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya también está acá listo para eh, dialogar con nuestros invitados. Mi estimado Ramiro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte a ti y también a nuestros amigos que ya nos están viendo a través de este canal virtual La Voz del Sur y su programa Escenarios Rostros que Dejan Rastros. Ya lo habías mencionado, Leonardo, Esta sería como el segundo capítulo de esta experiencia de la historia que nos eh, ya empezó a contar en el programa anterior, en uno de los programas anteriores, nuestro invitado, Líder Bello Padilla Torres, que hoy lo tenemos nuevamente en esta ocasión para conversar, para seguir hablando, para seguir conociendo de esta eh, riqueza histórica, especialmente de su papá, que tiene una historia importantísima en nuestra provincia de Loja. Y también hoy nos acompaña Arcesio Torres, un gran eh, historiador, un gran eh, amigo, un gran ser humano, también que se ha dedicado pues, a, a investigar sobre todo lo que tiene que ver con Espíndola, con todos sus alrededores. Y pues aquí estamos, Arcesio, mucho gusto, bienvenido también tú para conversar y conocer de cerca eh, lo que nos tiene que contar en esta ocasión nuestro invitado líder. Así que bienvenidos líder, bienvenido Arcesio. Eh, gracias Ramiro, un saludo para ti Leonardo y para ti líder, eh, a quienes nos ven por estos medios también, un gran y cordial saludo para todos ustedes. Líder, bienvenido a este programa, a este segundo programa a esta segunda participación tuya en este programa de escenario, en este medio de comunicación. Muchas gracias, licenciado Leonardo, licenciado Ramiro, muchas gracias, Arcesio. Muy a gusto de contarme aquí en el canal virtual nuevamente y presto a entregar eh, algún hecho que pueda constituir eh, un, la historia de nuestro cantón espíndola Calas y la provincia de Loa el líder, Líder, hace algunos años tú escribiste un libro sobre la vida y muerte también de, de tu papá, señor Cristóbal Padilla Cox, eh, peregrinaje humanitario que aún perdura. Cuéntanos acerca de este libro. Bueno, muchas gracias, Narcetio. Así fue en verdad haciendo un gran esfuerzo yo, que no he sido un escritor, sino un aficionado a las letras, y por pedido de mi madre Yolanda, yo me dediqué a inmensa tarea. El primero, recopilar la historia, recopilar testimonios, llegar a los lugares históricos que todavía existen y encontrar testigos verdaderos del paso del señor Cristóbal Padilla Cox por estas tierras hermosas. Y así fue. Luego de tres años de recopilar hechos, ya me senté entonces a la tarea muy difícil de traducirlo a un papel de redactar esta historia. Y esto me llevó también un tiempo de aproximadamente nueve meses. Y al final, luego de revisarlo con mis hermanos, de cotejar los datos, eh, dije, muy bueno, esto está hecho. No hay cómo postergar más. Y en verdad, y fue así entonces que surgió este textito que lo tengo en mis manos, voluminoso desde luego, ¿no? Y también eh, ilustrado con fotos de de los hechos que se van a perpetuar en la historia. Eso ha sido Arcesio. Una idea de mi madre, ella me pidió, dijo, líder, tu padre, fue un hombre extraordinario. Escribe algo sobre él. Hay muchas cosas que se pueden perder en el tiempo. Y así fue. Y entonces el librito, que tú ya lo mencionaste, su nombre, eh, lo hemos entregado prácticamente en donación, otros hemos vendido. Y tiene una gran aceptación. Hoy también está en las redes, está en el internet para que el que desee pueda leerlo y pueda bajar. Yo veo que esto, esto es muy, muy bonito, muy interesante. Y ya nos acaba de contar nuestro invitado líder de que está en las redes, porque hay mucha gente, Arcesio, Leonardo, hay mucha gente que, que está en otras partes, especialmente gente de Loja, ¿no? Y, y que, algunos quizá conocieron uh, lo que es la vida de, de nuestro amigo Cristóbal, pues que esté en la gloria del Señor. Y quizá algunos escucharon nada más, pero con este libro podrán acercarse un poco a esta, a esta memoria, a esta historia de, de lo que es eh, la vida de Cristóbal Padilla. Entonces, me parece importante, ¿no? Eh, Alcesio, de que también esté en las redes y, y que la gente pueda motivarse a conocer, a leer sobre todo esta historia. Sí, es una historia muy bonita, eh, Líder ya, ya contó la, en la vez pasada cómo fue la vida y también la muerte incluso del de, de señor Cristóbal Padilla. Te cuento algo, cuando falleció el señor Cristóbal Padilla, yo tenía como siete años eh, y eh, vivía donde mis abuelitos. Cuando había muerto, la gente de aquí supo que había muerto, cerró todas las tiendas, no había dónde comprar nada, todo era cerrado, todo estaba de luto, todos lloraban. Eh, la gente era, lo, lo apreciaba, lo, lo quería muchísimo al señor Cristóbal Padilla por su don de gente y por todo lo que hizo y lo que ha hecho en su vida. Líder, eh, eh, para mí, un reconocimiento especial para ti por este libro que escribiste. Son historias, son narraciones, son, es la verdad sobre la vida y la muerte de tu papá. Eh, no sé si tal vez esto también a ti te trae estos recuerdos y tú también practicas esto la... La, de hacer los caminos, de, de lanzarte a, a las aventuras, de tratar de continuar con ese, con ese legado que dejó tu papá, de aperturar los, los senderos, de aperturar los caminos. Porque tú eres una persona que siempre has estado a mi lado, hemos estado iguales para aperturar para, o para seguir conservando estos caminos ancestrales, como es el camino de Sanambay, Chimbura, que es un camino ancestral. Y que ahora ya lo tenemos limpio. Gracias a ti también por tu colaboración, líder. Bueno, sí, Alcesio en verdad. Eh, cuando tú mencionas el camino ancestral a Malusa Jimbura, yo tengo un recuerdo imborrable de mi mente. no Porque cuando nos indicaron que mi papá Cristóbal estaba herido, yo eh, tomé la delantera de todas las personas que iban a Jimbura y recorrí este sendero. Yo lo conocía de memoria. Y llegué por este hermoso camino, y cuando llegué a Jimbura, me encontré ya de que mi papi no estaba herido, sino que él había fallecido. Y luego retornamos por el mismo camino, no una cosa que nunca he podido olvidar en San Ambay. Recuerdo que ya se alumbraba la gente con Petromax, Mecheros, linternas, en fin. Entonces, yo te narraba a ti cuando recorrimos el camino el primer sábado de, de junio, de que tengo esa idea y que nunca me he olvidado. Y volví a este camino a los 53 años. Prácticamente, ¿no? Y, y como tú ves, Arcesio se hizo una campañita eh, y hemos, recogimos unos fondos y hoy el camino está habilitado totalmente. Lo que nos queda del camino, que son aproximadamente unos seis kilómetros. Tenemos por ahí también, Arcesio, otro reto, pero en su momento lo haremos, ¿no? Tú sabes cuál es ese reto, Arcesio, de otro sendero hermoso también, ¿no? Eh, Mister Oliver, Líder, este camino del que nos está comentando, ¿Qué importante es ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué conexiones hace? ¿Cuánto se beneficia a la gente con este trabajo, este ideal, esta idea de, de, de bueno, entonces de Cristóbal y también con la intervención suya? Bueno, eh, se benefician todas las personas que tienen su terrenito eh, a la vera del camino, ¿verdad? Todos ellos. No son muchos, desde luego. Pero ¿cuál es lo valioso de esto? ¿Cuál es lo importante? Es la historia del camino. Este camino tiene aproximadamente unos 180 años uh -huh. y se mantiene el mismo trazado. Cuando yo fui con Arsenio y, y Macarto, Guarniz, Taneda, yo me sorprendí de que el camino es el mismo camino que yo recorría de niño. Uh -huh. Lo que pasa es que estaba lleno de maleza. Por ahí transitaron miles de asémicas llevando y trayendo productos. Miles de arrieros iban a Yavaca, al Perú. Y venían a, a Manusa y pasaban a Cariamanga. Muchos por este camino pasaron a Loja, usted no lo crea. Entonces, es la historia de este camino ancestral la que nos permite. Y el servicio también ahora, claro. Yo me encontré con personas eh, que me agradecían por el trabajo que estábamos haciendo. Era un camino que tenía solo el paso para un ser humano. Hoy, este camino ancestral tiene cinco, unas partes, seis metros de ancho. Y hemos limpiado... Con Arcesio y con Macarto, que les cuento. Entonces, es la historia más que todo. La ¿no? historia. Mire, por ahí se llevó todo el material para construir el camino Vuelta de Amaluz, de Jimura al Valle San Andrés. Los productos que apoyaba y era, La calamina, en fin. Esto es toda una historia. Esto y es y una estos, cosa. Estos eh, caminos eh, inicialmente se los hicieron a, raíz de, a base de pura fuerza, de la unidad de la gente. Eh, quizá con eh, pocas eh, herramientas o herramientas rústicas. Eh, me imagino que así se trabajaron esto, en estos primeros tiempos para aperturar estos caminos. Totalmente, de acuerdo. Así fue en ese entonces, a fuerza de su pulso, se hacían estos caminos. Carreteras se hicieron así. Ya hablaremos algún día de la otra, de otra carretera que todavía está ahí. Y Arcecho la conoce muy bien. Sí, hay, hay, hay mucho muchos recuerdos, muchas historias, muchas eh, anécdotas incluso. Eh, hay la vía de, de Lucero a Malusa que se aperturó por, con, por, por intervención del señor Cristóbal Padilla, que eh, en ese tiempo el, eh, el expresidente Velasco Ibarra donó 50 mil sucres para comprar, eh, la, la, para terminar la, de, la construcción de esta vía, desde Lucero o del río Pindo hasta Malusa, pero el señor Cristóbal Padilla reunió a la gente. Y dijo: Bueno, la, la carretera, la vía la hacemos a pulso de hombre, a fuerza de hombre, a mano la abrimos, la perduramos. Y con esos 50 mil sucres se compró eh, una planta hidroeléctrica que fue la que alumbró primeramente aquí a la ciudad de Amalusa. Eh, todavía hay partes donde se puede observar esta vía, en partes de la, la gente la, la cerró, le, le cercó, pero quedan ahí las huellas de esa, de esa vía y posiblemente se pueda dar apertura para que la gente pueda conocer la historia, sobre todo, como digo, es parte cultural de nuestro pueblo, esas estas vías, esos caminos ancestrales que, que aún podemos ver, que aún podemos eh, caminar por estos senderos. Arcesio, eh, no sé si nos puedas contar o tú tengas conocimiento, ¿qué pasó con, con la planta de energía que, que tú nos comentas hace nada más que unos segundos?, eh, ¿Hay algo todavía como para poder eh, recopilar algo de, de no sé, al, algo de, de la maquinaria, de lo que generaba la luz? ¿Cómo, cómo funcionaba esto? Esta maquinaria, si es la máquina o si la planta era hidroeléctrica, funcionaba a base de caída de agua que hacía mover la turbina y este le daba la vuelta al dinamo, es, que es el que produce la, la energía eléctrica. Si no había agua se apagaba la luz o si bermaba el caudal de agua igual mermaba la luz o se apagaba. Eh, ese, ahora solo queda la turbina, una parte de tubería nomás, el dínamo se, ya se desmantelaron, lo llevaron, eh, pero la turbina queda, esperemos que, que pronto alguien se interese y se pueda ubicar en algún lugar de, de esta parroquia, de esta, del centro de la ciudad, por, por lo menos, eh, a esta parte que queda de esta planta hidroeléctrica, que como digo, que gracias al señor Cristóbal Padilla, fue quien se inspiró, quien tuvo la idea de traer esa planta hidroeléctrica. Es, ¿No es cierto, líder? Bueno, sí, este, lo que pregunta Leonardo, qué que importante, ¿no? Mira, esta es una de las cosas, disculpen el término, una de las locuras de nuestro Ecuador. ¿no? Desmantelamos esta planta que le costó a los ciudadanos llevarla sangre y dolor. En este momento estuviéramos con una joya turística. Igual pasó con la planta Leonardo y Ramiro y Arcesio que funcionaba en la ciudad de Cariamanga, en Santa Rosa. Igual la desmantelaron cuando llegó el interconectado. Qué triste, ¿no? Era uno de los lugares más bellos de nuestra niñez. Era descender a la planta hidroeléctrica. ¿Verdad, Arcesio? Bueno, yo pasaba horas enteras ahí observando y escuchando el ruido. Imaginando cómo esto produce luz. Una belleza de nuestro pueblo, pero que nadie tuvo el acierto de defender. Claro, eso iba a preguntar justamente, o sea, ¿qué pasó con, con la gente? Porque debió haberse levantado para defender esta sí. reliquia que es propia de, la, de ese lugar. Claro, Ramiro, eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién? Nosotros éramos niños, eso. hablamos del año 70. Yo ya ni vivía de Ángel, de Amaluz. Cuando yo llegué al año 73 corría la planta hidroeléctrica, ¿no? Era mi afán. Me dijeron, esto se desmanteló, alguien me dijo, pero ¿qué pasó? Entonces, nadie levantó la voz de nuestros ciudadanos, del municipio. En fin. Triste capítulo este, pero es una historia. también Sí, como digo, solo queda la turbina, eh, parte de, de la tubería que, que se encontró ahí. Eh, eso se trasladó también, ya se pintó un poco, está conservada, pero está guardada. Esperemos que, que pronto se pueda... Colocar o ubicar en parte, una parte visible donde la gente pueda eh, ir a ver, a observar cómo era la, el mecanismo para dar luz a nuestro pueblo. Eh, quizá unos pocos focos, no uh -huh. había cómo enchuflar una, una plancha eléctrica porque se apagaba, entonces, uh -huh. pero algo Servía, alumbraba. Claro. Era la, el, el, alumbraba la, en las noches oscuras. ¿Y en qué sitio, uh -huh. Arcesio? Eh... Don Líder, estaba ubicada la planta en, en lo que se refiere pues, a Malusa, ¿no? Estaba, estaba ubicada en la, en la parte baja de, de, nuestro, de, nuestra, de nuestra ciudad, hace tiempo un pueblito, y tomábamos el agua del río Corupe. Allá. Por esta panela, sí, por estaba, esta estaba en se encontraba ubicada en, en el barrio de La Playa, el agua se la tomaba donde ahora es de la, la unidad de... de de medicina o la unidad de donde unidad tratamientos, médica del de, de, municipio de Espíndola y más arriba hay un puente del, del puente que ahora es del, del señor de limpias, de ahí se tomaba quedan un poco de huellas ahí donde se tomaba el agua del canal que conducía por y pasaba por por el destacamento militar pasaba por debajo, de era tapado ahí y pasaba hasta un tanque del reservorio para de ahí con, con la tubería bajar a presión el agua para que, como digo, dé vueltas la turbina y, y le dé vueltas al dínamo para que produzca la, la energía eléctrica. Así es, mira Ramiro, Leonardo, Arcesio, aquí en el invito hay un capítulo dedicado exclusivamente a esta planta hidroeléctrica. En el momento en que ustedes lo lean se van a dar cuenta cómo estas personas lograron llevar un dínamo que pesaba toneladas a hombros. Y a muchas de estas piezas, según nos contaba, podían ser desarmadas, pero ellos desconocían. ¿Sí me entiendes? Desconocían que podían ser desmontadas. Y la llevaron casi todo completo. Una maravilla, ¿verdad? Pero bueno, bueno ¿quién, la, ¿quién la instaló? Fue un alemán, Federico Kiederleck, se llamaba. Eh, él era, como digo, alemán, él fue el que la instaló. Y a, les enseñó a dos personas a manejar un poco la electricidad. Y uh -huh. ellos fueron los que después le daban mantenimiento, todo eso, a esta planta. y pues, en verdad fue que el señor Livio Rojas fue el que trabajó. Él prácticamente hizo el tanque de agua, el reservorio pequeño, la vemos así, ¿no? Y que lo hacían poner piedras y sacar, porque no, no coincidía con el diseño. Este trabajo lo hacía un ruso, lo, dice, lo dirigió un ruso. ¿Qué había sido el problema? No se hacía entender por el, por el idioma, ¿verdad? Era un ruso. Entonces, don Livio Rojas armaba el tanque y lo hacía desarmar al tanque, que estaba mal. ¿Qué había sido, amigos? Que era un diseño tan perfecto que el agua entraba con, con arena, con limpio, con grava. Y con este diseño salía, por otro desfogue, todo este material, así que no, no entraba ninguna arenita, no entraba, no entraba al dínamo. Qué, qué hermoso esto, cuando me narró Lidio Rojas, Torres, que es pariente político de nosotros, me narraba estas cosas, Cómo hacían al, al milímetro, vigilando el señor, el ingeniero ruso, y el ingeniero alemán se dedicó en cambio al montaje propiamente ya de la máquina y de ley Sí, este, eh, precisamente el camino Jimbura-Zumba fue eh, la idea, fue la iniciativa de don Cristóbal Padilla Cox y se reunió con algunos personajes, algunas personas e hicieron las eh, incursiones en la selva eh, con páramo, con viento, con lluvia, con, con se perdieron, pasaron al Perú, los tomaron presos pero al final llegaron a, a su destino que era Zumba y para después eh, empezar ya el, el trazado, el, la apertura igual del sendero este, que ahora por lo que veo no, no se le da mucha importancia, no se lo conserva, no se trata de conservar a este, a este espacio que quedan, espacios que quedan, porque la, la vía prácticamente lo fue, fue cortando también. Pero hay espacios, hay tramos donde se puede observar lo que hicieron, el trabajo que hicieron, el trabajo que aperturaron. Incluso hay la parte donde falleció el, el señor Cristóbal Padilla, donde queda ahí todavía la roca, los huecos donde estuvo la, la dinamita. Entonces, esto sería líder y el llamado para todas las, las, las personas quienes habitamos en el Cantón Espíndola y en, y en el Cantón Chinchipe para conservar esto, para que no se pierda. Eh, mi idea siempre ha sido, he tenido una idea de, que en algún momento se haga una película sobre el señor Cristóbal Padilla o sobre el, el, esta apertura de este camino, de este sendero de Jimbura Zumba. Líder, ¿qué nos puedes decir tú sobre este camino eh, que aún perdura en, en el tiempo? Sí, esto es otra historia, vibrante mismo como las anteriores, quizá más, porque aquí... Eh, los hombres, el señor Padilla y los hombres audaces, se lanzaron a un territorio desconocido. Uh -huh. Se lanzaron al Páramo, al Pajonal, a los Médanos, con el fin de trazar un camino y construirlo para llegar hacia una tierra prometida. Y ese entonces el Valle Selvático, Santa María de Jesús, como lo llamaba. En verdad, Arcesio, uh -huh. hay unas partes donde la carretera borró totalmente el camino, pero hay otras donde Yo... Mientras me viví en San Andrés, como vocal de la Junta Parroquial, yo limpié tres tramos del camino. Los, los tengo, están, están mantenidos, si puedo decir, pero el tramo grande, ese no he podido, que es de, desde Calderón hasta la Ventanilla. Un tramo de aproximadamente dos kilómetros y medio, pero que está igual intacto, solo lleno de maleza. Esperemos hacer eso como tú dices, en verdad, esta historia, limpiarlo, y sobre todo... Eh, ponerlo al servicio de los turistas y a las personas para que vean cómo se logró hacer un camino en esas condiciones tan difíciles. Porque, todo imagínate que ellos usaban dinamita. Era rocoso. Justamente una dinamita deseó la vida a mi padre. Entonces, no era cualquier cosa, ¿no? Por este camino fue el reverendo padre Andrés Gómez a fundar San Andrés conjuntamente con el señor Parilla y otra delegación de cabiamanguenses y más de 120 personas de Jibura, y ahí fundaron el pueblito San Andrés. Es toda una historia. Esto fue el 16 de diciembre de 1966, dos años antes de que fallezca el mentalizador de todo esto. Bueno, que líder, líder eh, Quizá también hay en eh, memoria de tu padre, hay un pueblito que se llama Padilla, en, en San Andrés y la diversión. Eh, es en honor a tu padre también que que lleva este nombre y también eh, hay una laguna que lleva el, el apellido de tu abuelita, la mamá del señor Cristóbal Padilla, la Laguna Cox. Cuéntanos sí. sobre esto. Sí. Bueno, bueno, jefe, en verdad existe el barrio Padilla. Este es en la parroquia San Andrés, Cantón Chinchipe. Así lo denominaron los ciudadanos de ahí, en homenaje a mi padre. Qué lindo, yo me siento muy orgulloso cuando estoy por ahí o cuando escucho el nombre del barrio Parilla. Claro que es un barrio, algo muy pequeño, pero parece que lo dignifica más a mi padre. Él era un hombre humilde. Él, él está contento observando desde la distancia cómo le guardan un recuerdo. Y también la hermosa laguna Cox que tú la mencionas, del abuelo materno, eh, de mi padre. Entonces esta laguna Cox es hermosa. Durante muchos años yo tuve el sueño de llegar allá y no podía. Luego de tres intentos, de tres incursiones, por fin, un 14 de diciembre del año 2019, pude llegar a conocer esta hermosa laguna con tres jóvenes aventureros de la parroquia San Andrés. ¡Qué hermoso! No me vine de San Andrés sin conocer y dejar un camino expedito para que otros lleguen a esta zona. Yo estoy seguro de que en los tiempos modernos esta laguna nadie la visita. Pero sí la conoció el señor Padilla, según los relatos de mi madre, y también la conocieron algunas personas que mantenían ganado y eh, que pastoreaban ganado en estas zonas. Pero en los tiempos modernos no había ido nadie, absolutamente nadie. Sí, líder, precisamente como digo, es en honor a, tu, a tus abuelitas, a tu abuelita, eh, el nombre de la, de la laguna, y, y esperemos que pronto podamos ir con, ya con filmadoras, con con cámaras fotográficas, para hacer un reportaje sobre esta laguna, que yo, yo no la conozco todavía, man, y me, eh, tengo ese deseo de ir. Espero pronto poder ir a, a este, este lugar para hacer un reportaje sobre esta laguna. Y también, como digo, del sendero de, de don Cristóbal Padilla, un, un legado que nos dejó el señor eh, Cristóbal, Cristóbal. Y, John, y una cultura que tenemos que conservarla sobre todo nosotros. Es parte de nuestra cultura, parte de nuestras vivencias, parte de nuestras raíces eh, que se quedaron ahí. Algunos eh, de quienes acompañaron, quizá ya no, parece que ya no hay ninguno eh, que esté vivo, pero eh, las anécdotas que contaban ellos eran eh, incluso de llorar, de, de, de pena, de tristeza, de llanto, de humillación, eh, porque fueron, como digo, tomados presos en, en el vecino país. Bueno, mira, se este, te termino la laguna Cox. Bueno, la laguna Cox la denominó así realmente el ejército ecuatoriano, porque mi padre fue un guía de, para ellos en estas zonas. Uh -huh. Entonces el ejército ecuatoriano eh, la bautizó como Cox. Qué bonito. ¿no? Porque esta laguna aparece en las cartas topográficas eh, que edita el Instituto Geográfico Militar desde el año 1971. ¿sí? Entonces... El ejército le, le denominó Cox a la larga sí, don, don Cristóbal Padilla fue muy querido por parte del ejército, ¿no? Sí. Mire lo que es la vida, ¿no? Primeramente, Cariamanga, el ejército lo persiguió bastante a él, ¿no? Lo persiguió a mi padre porque no tenía los documentos en regla. ¿Sí? Uh -huh. Y luego, mire usted, él pasó el año de servicio militar y se encontró luego en la malusa y él era guía, permanente guía de él. Los acompañaba en los recorridos, a visitar los hitos, ¿no? a verificar cómo están los hitos. Y mira, hay relatos muy muy buenos todavía, de, de, sobre todo de clases del Ejército que viven y que narraban cómo los acompañaba. Al final, pues, vea usted, mi padre fue muy querido por el Ejército. Cuando mm -hmm. mi padre murió, nos cuentan que en el batallón este tiempo se llamaba Batallón de Faintería 35, ahora es b 20 hicieron un minuto de silencio, un homenaje, hicieron llevarlo al cadáver ahí para hacer un homenaje, claro. No lo permitió el municipio, porque ahí lo velaron el municipio de Calvas. Era concejal cuando murió mi papá, concejal en funciones, electo, democráticamente, ustedes ¿Cómo son las cosas? Muchas cosas de la historia que aquí estamos reviviendo. Uh -huh. Sí, líder. Bueno, recordemos también que. Que hasta 1970, Amaluza eh, eh, Amalusa pertenecía a Amalusa, Jimbura, Bellavista y Santa Teresita pertenecía al cantón Calvas. Por eso es que don Cristóbal Padilla vivía en Amalusa, pero era concejal del cantón Calvas porque no existía el cantón Espíndola. Eso es bueno, como una aclaración nomás. Así es, claro. Así es. Eh, en cuanto a su mamita, doña Yolanda Torres, ella eh, sabemos que todavía está. Tiene la suerte de tenerla, todavía está junto a usted. ¿Y qué es lo que usted ha conversado, conversa con ella? ¿Ella tiene siempre recuerdos, los recuerdos de su esposo? A lo mejor, ¿cuáles son esas, eh, esas conversaciones que actualmente ella tiene y le cuenta o tiene alguna, alguna idea, algún recuerdo especial de su esposo? Sí, mira, bueno, mi madre siempre se refiere con cómo estar. Y también con orgullo. Con nostalgia por haberlo perdido tan joven. Mi madre quedó joven. mi joven, Y de orgullo porque ella lo vio a este hombre servir al pueblo. Servir a los ciudadanos. Con sus conocimientos sobre todo médicos. Eh, señor Padilla lo iban a ver una de la mañana. Se iba a tres de la mañana. Se iba a curar. Las y mi madre también lo apoyaba en todo. A él. La vez pasada le corteaba. Cuando hacían estos trabajos del camino a San Andrés, eh, tenían que amasar uno, dos, tres quintales de pan. Y mi madre era la que dirigía todos estos trabajos. Y es entonces en hornos de leña. ¿Eh? Diferente, diferente. Entonces mi madre, eh, ella lo que más gustos tiene, a, mí, a veces yo la noto, es que tiene que por lo menos sus hijos hemos tratado de, de tener esa idea de Cristóbal Padre de que nosotros nos hemos mantenido dentro de un camino de honestidad. Esa es, parece, es su, su mejor recuerdo de, de su esposo. Que Como le digo, lo perdió tan joven. Ellos apenas estuvieron casados 15 años. Y, uh -huh. este, en difíciles condiciones de vida. Nosotros éramos unas personas que éramos pobres también, así en términos hablando, no castizos. El padre todo lo entregaba al camino. El padre ganaba algún centavo. Amos, herramientas, comida, en fin. Entonces, pero mi madre es feliz ahora. una feliz. Eh, hace cinco años se sumamos su cadáver en Cariamanga y lo pusimos en un nicho. Yo creo que fue la última vez que la vi llorar frente a los restos de su esposa. en este día fue algo, eh, solo me tomo dos segundos que cuando sumamos el cadáver de mi padre, algo cayó de metal cayó algo de metal de los restos de la caja. Y mi madre reconoció inmediatamente lo que había sido. Había sido una navaja que le regalaron a mi padre y que alguien, no sabe quién, le puso en el saco fúnebre. Lo enterró con ella. Ahora la tenemos a esta, a esta o sea. navaja, que mi padre, mi padre la quería esta navaja. ¿sí? Él andaba a todos lados con esta navaja, le regaló un compadre del Perú, uh -huh. el señor Samuel. Samuel Torres polares lindas historias, ¿no? Bueno, y aparte, digo, del, de, del trabajo, de ser un hombre trabajador, entregado a esto, a la exploración, eh, ¿recuerda usted, tal vez, este, líder, si su papá tuvo alguna otra afición, un pasatiempo, por ejemplo, algún arte, música, alguna cosa de estas? Bueno, mi, mi padre era un hombre así por la lectura, yo no lo que recuerdo, ¿no? leía. Cuando ya llegaba del trabajo, mi padre leía. Había entonces una, un libro pequeño llamado Selecciones. Él también tenía un médico de medicina a su lado. Muchos libros todavía los tenemos nosotros. Él era un aficionado a, a la lectura y a escribir poemas. Nosotros tenemos un poemas inéditos, unos 30 poemas inéditos de él que los realizó con su firma. Lindos poemas, unos en Cariamanga. Otros en la Manusa y uno en Zumba. Y, este, esas bellas. y la afición de mi padre mayor era, era también la fotografía. Eso dice mi madre. Que ese tiempo, las camaritas muy sencillas, tanto y negro, logró tomar lindas fotos, lindos testimonios que todavía los tenemos aquí. Eso es lo que yo le digo que tenía. Y, y la otra, el hobby de él, la aventura. Es una aventura. Irse lejos. Ya lo dijo Arcesio de la primera expedición. Se fue, este hombre con un grupo de, de no se llama Lucenses, se adentró en la selva solo con una brújula. ¿Sí? Vamos. Y se fueron. él vestía pantalón corto. Yeah. Y pues No había botas, siete vidas. ¿no? De muchos tramos, a, descalzos. A pie limpio. Descalso. Sí, mm. a pie limpio. Arcesio conoce bien estas partes yeah. sí. eh... Sí, líder. Y también él fue el mentalizador de la construcción de un horno para sacar la cal con la cual se construyera la iglesia, se empezara a construir la iglesia de Amalusa, porque esa iglesia era, era difícil traer el cemento de loja, imagínense, en las Entonces él eh, se dedicó a construir un horno donde, donde recolectaba la, las rocas de ahí del, del cerro Sanambay, y en el horno la quemaban y sacaban la cal, y con esto se pegó las, los bloques de, de cascajo con que se construyó la, la iglesia. Hasta cierta parte, eh, más de la mitad de, de altura, se construyó, como digo, con esta cal. Mm -hmm. Mire, sí, aquí... El horno lo fabricó el señor Cristóbal Padilla, donde... También vieron personas que, que trabajaron en este en, este oro, ¿no? en esta fabricación de esta cal. ¿Y cuánto tiempo se habrán llevado para poder eh, levantar este, este templo, no? Con este, claro, este, este tipo de trabajo. Esta es otra historia emocionante. ¿no? La mina de cal, como la de Dominguez, ¿no? es una cosa espectacular. Esto es algo de la historia de Espíndola, de la provincia de Loja, no ha habido otro sitio. Mm -hmm. Y Cristóbal Padilla, no sé cómo, sin, ¿cómo él dijo que aquí hay carbonato de calcio el claro. carbonato estatuto en bruto, para convertirlo en cal. De luego, con agua lo convierte usted en cal, que, que servía perfectamente en eso al para construir la iglesia. Y también al sesio, no te olvides, el destacamento militar de Amalusa, que todavía está ahí, es construido todos los ladrillos y los bloques unidos con cal. mire usted esta cosa maravillosa. Este sector se llama Sanambay Ahora todavía hay personas que trabajaron con él. Todavía hay personas. Esto es, esta es una parte hermosa de, de la historia. Mi padre, eh, mi padre llegó a vender cal incluso a Guayaquil. Era una cal de hermosa calidad. Era de calidad, de primera calidad, según decía, para que lleve a Guayaquil. En ese entonces, ¿no? llevaba y mulas hasta hasta, hasta Cariamán y luego ya las embarcaban a, a Guayaquil. Qué cosas, ¿no? Maravillosos estos recuerdos. Nos faltaría mucho tiempo para, para abarcar una parte de eso. Y todas estas cosas, ¿usted las tiene plasmadas en el libro, Líder? Sí, exactamente. Todos los testimonios están aquí, reales. Todos los testimonios. yo lo he leído al libro de pieza a cabeza, Él sabe. Como me contó, lo he leído varias veces. Entonces, es una fuente de información. Es una fuente de información valiosa, mi, mi pequeño libro. Sin pecar de vanidoso, ¿no? pero tiene mucha información de nuestro cantón Calvas en ese entonces y ahora pues cantón Espino. Así es. Sí, este, Leonardo y líder, la, la iglesia de, de Amalusa duró en construirse 15 años. Se empezó en, en 1949 y se terminó en 1964, que fue ya la inauguración. Pero antes había otra de, de adobe, de adobe de 1.20 de ancho que después lastimosamente la derribaron cuando ya hubo la, la nueva iglesia, se puede decir la nueva, porque claro. ya hace algunos años que se construyó, como digo, eh, más de 60 años que lleva esta, esta iglesia, este templo, y como con la cal que, que confeccionó, claro. que, que extrajo don Cristóbal Padilla. Y como dice el líder, eh, el, también el destacamento militar fue construido con con esta cal, los ladrillos fueron pegados en vez de cemento con esta cal de este horno que fue ubicado en, en el río sanambay precisamente. Pues bueno, que, que nada más nos estamos, bueno, yo me estoy imaginando, ¿no? Todas estas narraciones que se viene haciendo, uno, no queda más que imaginarse y quienes vivieron, experimentaron, pues es, esa historia pues realmente debe ser fascinante. Y ahora pues nos queda nada más que leer, ¿no? Eh, ubicar ese libro, esa maravillosa obra que ha escrito don Líder, B, eh, líder para poder este, uno como que adentrarse más claramente a esta, a esta historia. Así que pues bueno, hay que, hay que conseguirlo y bueno, la invitación, estimado líder, para que la gente pueda pues eh, motivarse a conseguir este libro, a documentarse, a conocer la historia pues de, de nuestra provincia a través de esta obra importante que usted ha realizado. Sí, bueno, es verdad, en físico tenemos ya unos pocos ejemplares, ¿no? Y justamente con un distinguido amigo de Amalusa, el señor Guido Jiménez Jiménez, él, él, él, él me dio la idea de que la levantemos al texto a la red, ¿no? En Internet, hay un link, en otro momento no lo me conozco, dispongo, entonces me pareció excelente. Hemos dado el link. Entonces, hay muchas personas que me escriben a mí desde la distancia, queriéndome conocer porque han leído esta obra. Y como uno se confunde en que yo soy el personaje. No, les digo, yo soy simplemente el que recogí la historia y la hice letras. ¿no? Y, bueno, en, en cuanto a usted, Ramiro y Leonardo, yo pues les voy a llevar un textito, todavía tengo de físico, ¿no? No sé cómo podríamos hacer. Podrán venir a mi casa en algún momentito para yo hacerles entrega que nos han permitido de enfocar esto. Yo Yo pienso que esto es una fuente de consumo. Muy valiosa. Muy valiosa para las personas, para que para que conozcan los jóvenes los se vivió el ¿Cómo se el pasado. el se conoce, por ejemplo, mire usted, cómo se caminaba antes de caminaba a Cariamanga? Caminábamos nosotros de niños. No había carretera. Ahora, ahora póngala usted a un joven... a de que vaya a ser un mandado en la tienda, no se van. No hacen. Entonces camino... Muy perezosos los muchachos en estos ¿Cómo? tiempos. Eso que tiempo, ¿verdad? Es una, una idea muy sencilla para ilustrar lo que era antes y lo que es el presente. Había telecomunicación. Teníamos que enviar, en Amaluz habían personas muy preparadas atléticamente para correr y dar una noticia, se llamaban propios. Así eran. Y a Malusa se los enviaba a a veces, Llevando una receta. Uh -huh. ¿Cómo se los, los cogía con nombres de propios? Mándame un propio, decían. Eran personas atléticas. ¿Ya? Yeah. ¿Eh? ¿Eh? Arcesio conoce bien su, su Al... papá, era un hombre atlético. Bueno, Arcesio no fue uno de los propios. O sí. bueno, en ese tiempo papá... estaba muy joven todavía, <risa> pero mi papá sí caminaba. Sí, mi papá ah, sí caminaba. Sí, no, no, sí, era sí. papá, iba a Malusa Jingura, llevando medicina, en fin, lo que ustedes les a veces dinero, a veces noticias, ¿no? Uh -huh. Qué bonitas eh, historias de, de nuestro pueblo, de nuestra gente, tiempos difíciles, pero igual, eran muy felices en medio de, de esas dificultades, esas necesidades y escaseces. Pero bueno, estamos como que ya sobre el tiempo, Leonardo, ¿qué dice usted? Está también muy atento a este diálogo riquísimo de historia. Así es, definitivamente eh... Chuta. ¿Qué se podría decir? Seguir conversando, pero lamentablemente el tiempo ya nos apremia y tenemos también ya un espacio adicional que se nos avecina. Y bueno, se ha quedado aún mucha historia por contar. Eh, ha sido pues muy muy especial este, este espacio para conocer un poco más. Y bueno, agradecerle pues a Don líder, Vamos a ver cómo podemos hacer para eh, poder también eh, visitarle, conversar un poco más y también eh, conocer, eh, lógicamente a través de usted, estas bonitas historias que aún faltaron por contar. Pero en todo caso, habrá a, a otra oportunidad para poder seguir eh, conociendo y que la gente que pueda ver estas, estas, entre, este diálogo pueda también de igual forma autoeducarse en la parte histórica de esta bella eh, ciudad como es hoy en día Espíndola. Y bueno, eh, a través de, de su padre y hoy... Eh, que usted nos redacta justamente junto a Arcesio, que también es muy conocedor de la historia de este hermoso cantón lojano. Bueno, no nos queda más que decirles gracias de verdad, eh, pues por brindarnos su, su conocimiento, su esfuerzo a través de este, de este espacio que nos han ilustrado bastante sobre la cultura nuestra, porque somos lojanos más allá de vivir en un cantón, el otro en otro cantón, pero en todo caso todos somos lojanos y ecuatorianos y qué bonito recordar estas bonitas vivencias de, de nuestros eh, pasados, de nuestros grandes eh, hombres y mujeres que han dado lo mejor por cada uno de sus eh, lugares donde han habitado. Bueno y ojalá, ojalá esté, tomando la palabra de Arcesio, ojalá se pueda cristalizar esta, esta idea de que eh, a, a más de eh, estar la historia en un libro, o que este libro se convierta ya en un producto audiovisual, que sea una película, no o sea un, un, un cortometraje de esta historia maravillosa. Yo creo que hay que ir pensando en eso y ojalá eh, se pueda cristalizar también esta parte que sería eh, un, un documento valiosísimo para poder este, entender de cerca, vivir estas experiencias, esta historia de don Cristóbal Padilla y de su gente en aquel entonces. Así que pues ahí queda la idea y pues muchas gracias Arcesio, gracias a don Líder por habernos acompañado en estas dos sesiones de valiosísima eh, información que hemos tenido. Eh, gracias, gracias a ti, Ramiro. Gracias a ti, Leonardo. Líder, un saludo cordial para ti, para tu digna familia, eh, para tu queridísima marecita. Un abrazo fraterno desde aquí de Amaluza, desde su tierra natal. Y gracias por, por el espacio que nos das tú también, por tu tiempo, por brindarnos a ustedes como medio de comunicación mis sinceras felicitaciones sigan adelante o sigamos adelante si yo puedo servir en algo estaré listo estaré presto para así hacerlo eh, es un, un gusto para mí poder eh, mostrar lo poquito que sé o lo poquito que entiendo eh, gracias sinceramente a ustedes también gracias igual también en cuanto a mí a Leonardo, Ramiro y Arcesio, un abrazo a ustedes, gracias por haber permitido estas palabras que me inspiran en base a la historia. Muchas gracias. A ustedes, estimado líder, gracias una vez más. Saludos a la familia y gracias a nuestros amigos que nos vieron, que nos escucharon en este programa de escenario Rostros que Dejan Rastros. Se nos va el tiempo. Y ahora mismo estamos con las noticias. Les invitamos para que se enganchen. Hay información importante de Catamayo y la provincia en sus noticias. Un abrazo, una feliz noche. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función: escenario. Rostros que dejan rastros.